Ninguno. uno. Bueno, Cherán ahora, ¿no? pero Cherán es de 2015 en ¿no? adelante. No, no, Ningún pueblo tenía ni tiene formalmente reconocimiento eh, legal. Si ustedes reconocen o, o, o tienen claridad respecto a cómo está estructurado el Estado, ustedes tienen. Eh, idea cuando hablamos de que existe una federación, 32 ahora entidades federativas y más de dos mil y tantos municipios. Aquí, donde están los pueblos indígenas. Tenemos tres niveles de gobierno. ¿Cuáles son? Legislativo. Entonces son poderes. Ah, no. Federal, Estatal y municipal. En toda esta estructura, ¿dónde entran los ejidos y comunidades? Los ejidos y comunidades son parte de la estructura del poder ejecutivo. Recuerden que a los ejidos y comunidades se les reconoció a partir de una cosa que se llama el reparto agrario, que primero tenía la Secretaría de la Reforma Agraria y luego <coughs> crearon los tribunales agrarios, que siguen siendo parte del poder ejecutivo. Los pueblos indígenas como tales no existen como entidades jurídicas, porque los ejidos y las comunidades agrarias tienen reconocimiento legal en asuntos directamente relacionados con la tierra, no con la identidad personal. Es decir, cuando hablamos, de que la autoascripción es el mecanismo para que una persona se reconozca como indígena, ¿cómo podemos reconocer a la tierra indígena? Por usos y costumbres. Por la ocupación de los que se ascriben como Por las país. siembras, perdón. Por las claro. siembras. No, porque sí, eso, eso sería es rural. <coughs> Lo indígena es la identidad de la persona Ajá. o del grupo. Si el grupo social decide comprar, adquirir, trabajar o reconocer su pertenencia a una tierra, no hace eso indígena a la tierra. Es la persona la que tiene la calidad de indígena. La posesión desde antes de la llegada de los españoles. Sí, eso es, eso es territorio. Y ahí vamos a, a, a, a hablar de otro, de, de otro asunto. Pero el punto aquí es, estamos hablando de que cómo podemos ir, encontrar a los pueblos indígenas que según esto existen en la Constitución, que hay una gran cantidad de derechos, pero que no tenemos claridad del sujeto jurídico. Hagan de cuenta que, por ejemplo, usted tiene una carriolita, tiene una cunita, tiene un carrito, tiene una eh, andaderita, tiene todos los aditamentos para que un bebé crezca. Nomás no mal no, de no de tiene el bebé. De Entonces, ¿qué pasa con los derechos? Artículo segundo constitucional, hay una gama de derechos, pero formalmente no tenemos reconocido al sujeto de estos derechos. Entonces, ¿a quién se le aplica? Se le puede aplicar a las personas en individual. Alguien que diga, oigan, yo, yo, yo soy indígena. Ah, ok. ¿No? Está bien. Pero en lo colectivo, pues nos juntamos muchos y decimos, soy indígena, y entonces demostramos que somos parte de un colectivo y entonces reclamamos nuestro derecho. Antes del 2001, digo del 2011, esto no se podía hacer. Entonces imagínense que hasta el, do, hasta el 2010 yo que me metí a identificar cuántos casos habían llegado a la Corte sobre demandas en donde hubiera una defensa de derechos indígenas desde 1992, que formalmente los derechos indígenas son legales, y encontré solo casos agrarios en donde la, la, el asunto era una diferencia entre límites o una, un pleito entre, entre dueños de parcelas, pero no cuestiones de identidad. Entonces, una de las cuestiones más importantes que, que pasan con los derechos indígenas en el 2001 es que surge el interés legítimo en la ley agraria. Y entonces, si bien no están reconocidos los pueblos indígenas como tales, se puede utilizar el conjunto de identidades compartidas para defender un derecho. Y entonces resulta que empieza a haber una emergencia, emergencia no quiere decir que sea inminente, sino que hay muchos casos, empieza a incrementarse el número de casos que llegan a la corte. ¿Por qué? Porque las y los juzgadores ya no pueden interpretar únicamente el interés jurídico, sino se tienen que ir a interpretar el interés legítimo. ¿Alguno de ustedes ha tenido casos ante tribunales? ¿Alguien ha llevado un asunto a los tribunales? Uh -huh. <coughs> de posición donde yo vivía está todavía una vecina que, que ella se sentía en comunidad, pero ella es de Oaxaca este, vive en Santo Domingo, Oyoacán y nos mandó a los tribunales de niños héroes uh -huh. por dos años porque quería reconocer la pertenencia también de nosotros, el patrimonio que le dejó a mis hijos el compañero, porque ella recogió el terreno de ha dado de mi vecina, de su suegra ¿Se lo quería quedar? Pues se lo quitó. ya sí se lo quitó a Porque su Tuvieron varias veces que la desalojaron. Y sí pudo con la señora porque era grande. Y la sacaban. O así sea, la sacaban, como se dice la palabra sacar. Y después a nosotros, con nosotros no pudo porque yo pagaba este, previar agua y luz. No, Tenía un ni derecho no. reconocido. Tenía uh -huh. un derecho reconocido. Y era yo, yo, Alba era de mis cuatro hijos que eran menores. A ver. Entonces, por eso. Pues. Eso. Uh -huh. El concepto de albacea uh -huh. es un concepto jurídico. Uh -huh. ¿Qué es un albacea? Es representante legal de menores, en este uh -huh. caso, para un patrimonio que es la herencia. Uh -huh. Ahí hay un colectivo, podemos decir entre comillas, porque es una mamá con sus cuatro hijitos, uh -huh. no, albacea, uh -huh. no Pero ella tenía una personalidad jurídica con la figura de ser almacea. En el ámbito jurídico, para llevar un caso a un tribunal, necesitamos tener personalidad jurídica. ¿Cómo demostramos las personas que tenemos personalidad jurídica? Las y los individuos lo demostramos a través de nuestra acta de nacimiento o a través de nuestro hijo. Si una persona nace, crece, se reproduce y muere sin jamás haberse registrado, nunca existió legalmente. Pero, pero es otro, otra es, eh, arista, ¿no? porque este, vuelvo a repetir, yo donde trabajo tenemos estos problemas que mucha gente no tiene en su acta de nacimiento, no existe ¿no? Y entonces ahora ellos no pueden ser beneficiados supuestamente de nada. de nada, ajá, exactamente, aunque tienen sus derechos, ¿no? O sea, son ahí, sus derechos humanos están siendo violentados. ¿no? Porque jurídicamente no existen. Uh -huh. Y en el caso de catástrofes, de violencia, y desplazamientos que, que se pierden, que se queman, que se destruyen. Estos documentos. No, si en algún momento existió, hay <coughs> sí, de alguna manera en algún lugar, ¿no? No, el problema es cuando no existe. Sí, no lo hicieron, ¿no? Cuando la se abuela se la tenemos ahí en la familia y pues es la abuela porque hizo, ella parió <risa> y tenemos a partir de esta la mamá y los hijos. Pero <risa> a las 800 ay, que revisar la abuela y sacar su acta de nacimiento y ahí vamos, ¿no? Y hacemos un registro extemporáneo. Porque si no lo hacemos, ¿no? esa persona nunca existió. Uh -huh. Y el mayor problema que vamos a tener es cuando la querramos enterrar. Uh -huh. Porque si alguien no existió, no podemos enterrarla. A ver. Este, mira yo tengo, estoy llevando un caso de Otomis de Xochipuaduco. ¿no? Y ahí empieza el problema en 2007. Yo lo que pongo en, bueno, estoy haciendo mi tesis, estoy poniendo que negaban su identidad el gobierno, o sea, no lo reconoció como tal. Bueno, yo te decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Es nocidio o por qué llegó? Lo estaba reconociendo como comunidad agraria, pero no como comunidad indígena. Entonces, este, bueno, ahorita ya estoy entendiendo qué es lo que. Es lo que pasa, y toda, pero si, les, si van derechos humanos sí si les hacen una recomendación pero si no se cumple aquí como no son sujetos jurídicos Mire, oh, hay, hay varias cuestiones, en primera no son sujetos jurídicos, uh -huh. indígenas pueden ser agrarios uh -huh. y hay resquicios ahí de donde jurídicamente nos podemos agarrar uh -huh. pero lo lo, lo... indígena jurídicamente como colectivo, todavía no hay mecanismos <coughs> claros para el reconocimiento del sujeto. En algunas entidades sí, vamos a ver, ahí te traigo, son como 10 que ya hablan del de sujeto de derecho público, como, como pueblo indígena. No está totalmente aterrizado, pero ya hay. Hay algunos elementos, por ejemplo, en San Luis Potosí ya tenemos un mecanismo muy claro del reconocimiento del sujeto de derecho público, aquí como comunidades indígenas. Pero íbamos al punto de... <coughs> hablamos del sujeto colectivo de derechos. Cuando hablamos de la personalidad jurídica, ustedes saben que en este país, si dos personas se registran en el, en el, con, con un notario y llevan su acta constitutiva al registro público de la propiedad, se vuelven una persona moral y esta persona moral tiene a uno de los dos personas que, que forman parte de la persona moral como el representante legal. Este representante legal actúa como una ficción jurídica. Como si existiera en persona esa persona moral que no existe. Porque en realidad es una ficción. Son dos personas que se reunieron e hicieron una nueva persona. Con los pueblos indígenas eso no existe. Entonces, lo que han hecho es mecanismos para identificar al sujeto a través <coughs> de acciones jurídicas, como el caso de Cherán. No sé si ya lo vieron, pero si quieren, lo vemos. No, no, no, no, no. <coughs> pero todo esto viene al cabo porque, imagínense que desde 1992 que formalmente en México existen derechos indígenas, hasta el 2001 se están apenas empezando a ejercer formalmente. Ya hablamos del interés legítimo. El interés legítimo en el caso de los pueblos indígenas implica que una persona puede decir yo soy indígena y como parte de mi identidad formo o, o conformo, eh, soy integrante de un grupo más amplio que es una comunidad indígena.